Fuiste al bosque con una bolsa y saliste sin ella. Tuve que traer a mis hombres antes de ir a buscarla. ¿Qué hay dentro? ¿Qué había dentro? Soy curioso. Y era una bolsa muy grande. Te llevaré a donde está. Así lo verás. No lo haré, pero esto sí. Había armas. AK-47. Magnum-44. Armas automáticas con infrarrojos y hay un... Arco de poleas y un machete con el mango rojo Que es el que usaré para matarte Duro como una roca, incluso sin block activo el filtro Antimodas, lo mismo, estoy esperando en la zona Tú en el quinto, vino perdido, como jugando al bingo Será broma, como Yoda, controlo el ritmo, broda Hip hop es mi rola, beatbox a sola I rip off your head with my bro bro a jugar al ping pong y lloras, mejor mejora que te jodan no va tu machaco desde el tiro a los Jordan. traeme un bote spray para pintar tu facha. Andar en lo que hay lo que hay es solo sala solo más bolos pa que verra suelte coros man. No mejor que una colabo improvisa el que copes mi vicio. Un sacrificio sería que de él no quedase ni un resquicio, manteniéndome fiel a mi inicio. Mantente lejos de la frente que comió un cisio. puedas o no puedas se te queda en el intento duela o no duela me sale y estoy contento fuera donde fuera yo no te veo adentro cuela porque cuela rápido corazón abierto no analicen tanto no entiendes que hablo cuando duermas en la calle no hables con el diablo trato de elevar al máximo lo necesario amarro lo que nada recuerdas algo de este barro Cuélgame, duele la tengo el tarro lleno de muerte porque sobrevivo a diario tacho el calendario ya no me conoce el vecindario porque soy un hombre y de mi problemas me hago cargo rap sin pila, big rima mochila, with pilla, free G ninja en tu fila mosquita conspira o oh, chilla o oh, mira no fui si real, John, si a Messi Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Mucha bella. yo. Me mira tú te humilla, se canso y los dilla. Los pillan, no pueden, buena, puede que solo Suele, sole solea, pasa por mi calle, hola, La muerte María. Alelu, alelu, luya Alelu, alelu, luya Pille los hermanos, no hablo del gramo, hablo del rollo, bacano para un día en agarrar Agarrarte las manos, siento que no, Paro, paro, caro el mío Ni peón ni disparo Muero, tiran el tigre Parte a su laringe estamos? Estamos flotando en el beat Criado en la Fernando, Prieto, Chupi Me aguantan a, a mí. mí No es ti, partía de parchi La ficha, las posturas, hacha, hacha El turno con nariz Tapiz coloreado por la piz Mira la piz Ni blanca, ni negra, la gris Caigo como un dátil Tengo el camino con ganas para barril La tarde echa la noche por venir Pongo fin a la historia No es el listrán por pista, más tranquilo así aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Si vuelves a decirme una cosa así Te parto la boca y te rompo los dientes ¿Lo entiendes? Di que sí Sí a meterle ya a su socio. Que no se enteren fecas, que pa' mí no es un negocio. Que me lo digan a la espalda, es demasiado obvio. Que la mitad de lo que escribo queda en dormitorio. Hey yo! Reglas de Benini a la cuarta, que yo estoy en mi cuarto, esperando a la paz, ja, a ver si aparca, que no hace falta tener un futuro oscuro para poder pedir libre a la carta. Saltaste en la base con pasas que salen. Ha llegado el de fase en la fase compare. Ha entrado el a la clase que vale. parece ni esta pasar instrumentales, yo. Y que el cáncer no supere de tus males. Que no se lo digas a nadie, que se lo diga solo a mis chavales y yo. El berra, el chupi y el Fernando. No nos Hemos montado en un coche y hemos acabado en un cuarto He salido a escuchar unos rappers y he acabado grabando Las cosas de la vida, todos los días conoce hermano